Ya nos vamos acercando al final de esta radio abierta, no de la jornada porque queda mucho por delante todavía, y tampoco no de las actividades, la seguilla las de actividades que hay aquí en el Centro Cultural Daniel Omar Fabero y que en un ratito nada más vamos a seguir contando. Se amplía la mesa, se abre, se hace un poquito más grande y allá lejos <ríe> a la distancia tengo a, a, a todo el equipo. De, que quieren? Al, al sol recién ahora tienen un poquito de sombra, están descansando un poco. Eh, acá fueron un poquito más vivas, ya se acomodaron abajo del arbolito. Un día muy caluroso, por suerte sabemos de la lluvia, así que están contentos y contentas. Le doy la bienvenida a quien está acá desde bien tempranito, preparando todo, acomodando todo, ayudando a que todo salga perfecto y además a quien nos hospeda en esta jornada, Meli, eh, integrante de, de la gestión del Centro Cultural Daniel Omar Favero eh, y que nos va a contar un poquito también de qué significa que esta jornada se esté dando acá. ¿Cómo va Meli? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo andan todas, todas? ¿Qué hacemos acá? Contanos. Bueno, hoy estamos acá en la Jornada de Promoción de la Salud Sexual. Es un evento que parte de un proyecto que tiene el espacio, el Centro Cultural Favero, que desde hace cinco años es centro de prácticas de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, eh, de la Cátedra de Trabajo Social 3. Esto implica que todos los años un grupo de estudiantes y estudiantas Vienen acá al Centro Cultural a realizar sus prácticas preprofesionales de formación, ¿no? Este, todos los años la Facultad de Trabajo Social tiene prácticas preprofesionales. Eh, a nosotros eh, nos tocan las de tercer año, están en la mitad de la carrera. ¿Y Así por qué salud sexual recorrido. y por qué el hospital Rocia Gutiérrez? ¿Por no, qué también? salud sexual? A nosotros como institución nos interesa este la articulación con la, las instituciones públicas del barrio, eh, en, en el marco de un trabajo territorial, ¿no? de, de derechos también, este, y nosotros en el 2019 ya habíamos hecho una actividad con el Hospital Gutiérrez, que están las chicas ahí, este, que fue una jornada de testeo gratuito de VIH y confidencial, que estuvo maravillosa en el marco de lo que es también la mesa barrial de, de barrio Hipódromo, ¿no? que incluye las instituciones públicas, y, uh -huh. las, ...y las comunitarias, ¿no? Este, bueno, ese año había sido muy buena la experiencia y habíamos conectado, digamos, con el, con el Hospital Gutiérrez que era, este es también un objetivo de, del Centro Cultural. Este, después, bueno, vino la pandemia, pobres hospitales este, avasallados con, con la atención en, en, en la emergencia este, no pudimos hacer más actividades, por supuesto quedó todo... nosotros estábamos cerrados eh, y bueno, y este año, el año pasado el grupo de prácticas de, de la Facu armó el proyecto, porque también fue, no fue presencial su práctica, y dejó el proyecto armado. Entonces la, la idea de este año era continuar con ese proyecto que ya, ya venía, y bueno, el grupo que, que les tocó hacer este año las prácticas eh, tomó ese proyecto, lo resignificó, generó las articulaciones con, con los equipos de salud de los hospitales, bueno, con Radio Estación Sur, más vale, eh, y se generó esta, esta esta actividad de hoy. Y con una perspectiva también del acceso a la salud sexual eh, como derecho humano, que Totalmente. obviamente tanto toca a, a Alfabero en particular. Totalmente, sí, ese es el objetivo principal, digamos, trabajar sobre la accesibilidad al derecho a la salud sexual, este y, y también esto, no generar eh, las redes con las instituciones del barrio. Te vi muy muy copada con lo que está pasando eh, en, el, en el paredón, en el mural de El Favero. Sí. Le contamos a la gente que la mitad del paredón ahí eh, está ya intervenido con un mural hermoso, eh, pintado, eh, que tiene que ver con los derechos humanos, con las abuelas, la madre de Plaza de Mayo, unos hermosos panuelos blancos allí. Y ahora queda la otra mitad que se timie de verde. Y para eso mm. están aquí para contarnos un poquito más. Mika y Valen de Alfareres Feministas, así las encuentran en Instagram. Ya está muy avanzado ese trabajo. Hola, chicas, ¿cómo andan? Hola, muy bien, ¿qué tal? Buenas, Mica, Valen. Bueno, no, buenas Perdón. tardes, ¿cómo le va? No la, vez? no la voy a poder mirar, porque tengo que mirar para adelante, si no, no me engancha el micrófono. Pero cuéntenos un poquito qué están haciendo allá. Eh, bueno, en eh, el día de hoy fuimos convocadas para poder realizar un mural eh, en el marco de, de, la salud, de promover la salud sexual para todas, todos y todes. Y surgió de parte de... de de todos los que formamos parte de alfareres feministas eh, pensar en esta propuesta que tiene que ver con con poder promover la salud sexual y también eh, seguir apoyando este trabajo en territorio de, de lograr de que, que todas todos y todes eh, tengan conocimiento sobre sus derechos y en pos de eso y de promover también el trabajo colectivo eh, Generamos está buenísimo, la cantidad de gente <risas> de allá trabajando, unas manos puestas sí, ahí. Manos de todos. Eh, la verdad que el laburo siempre se hizo en equipo y siempre consensuando y poniendo en valor eh, cada aporte de cada participante y eso es lo rico que tiene el, la grupa, que realmente es, es un espacio donde el amor es lo, lo que prima y ahí eh, el laburo colectivo siempre está... Eh, adelante llevando nuevas propuestas y, y tratando de, de luchar para seguir conquistando nuevos y mejores derechos para todas, todo es, y bueno, nada. Eh, un poco, ¿Puedo contar un poquito yo? Sí, sí, sí. Yo voy a contar un poquito por ahí la historia, en y realidad. Yo les iba a preguntar, que nos cuenten de dónde claro. vienen, cómo nació el Rariles. Raí, ahí está, bueno, ahí les cuento, eh, la grupa empezó el 28 de mayo del 2018 cuando se presentó el proyecto de ley para el... Eh, la interrupción voluntaria del embarazo y en realidad empezó, como empiezan muchas cosas ahora, a través de un grupo de WhatsApp y la gente se fue sumando, digo esto porque estamos acá en La Plata, pero estamos en toda... La Argentina, digamos, Alfared Feminista es un grupo que después tuvo unas seccionales, digamos, por ejemplo, el NOA, el Norte, el Sur, eh, eh, Cava, bueno, en todos lados. Y una de las cosas que decidimos fue que para el Encuentro de Mujeres del 2019 nos planteamos, primero pensamos cómo salíamos a la calle, cómo hacíamos para poder hacer algunas cosas y que nos vieran, y cómo interpelar a la gente a través del arte, a través de los murales, y entonces una de las cosas que hicimos fue hacer murales en las calles para que todo el mundo, y pensamos ahí el tema de la ola, porque pensamos que una ola eh, convierte en una marea, y entonces teníamos la consigna de la marea verde, que era, digamos, una ola es una cosa, pero una marea somos todas, y entonces en función de eso empezamos a trabajar. Y lo que hicimos fue pedirle a todas las compañeras, compañeras que vinieran de otros lugares, que vinieron al encuentro de mujeres, que trajeran una ola hecha por ellas. Y que nosotras esas olas que hacía cada uno en su lugar, las íbamos a pegar en los murales. En el 2019 hicimos alrededor de 10 murales en La Plata, en Cita, bueno, y después empezamos nuevamente a ver dónde podíamos hacer, con eso llegamos acá y nos planteamos esto. En el medio militamos fuertemente el tema de la ley, que por suerte después salió la ley. Finalmente, finalmente sí. salió la ley y eso nos puso muy contentas, pero en realidad era como el derecho a decidir fuertemente lo que llevamos, y también obviamente estamos en contra de las violencias, entonces ahora como que va virando un poco en esto de si tocan a una nos tocan a todas, y entonces tenemos como otras consignas que visibilizan todas las problemáticas que viven las mujeres por el patriarcado. Porque ¿Y no cómo va, que, cómo va quedando esto? Cuéntenos un poco, para quienes no pudieron pasar todavía a mirarlo, ¿cómo lo podemos describir de alguna manera? El concepto artístico de esto que están haciendo acá. Conceptualmente, eh utilizamos eh, las plantas nativas de la selva marginal como eje para construir esta idea de florecer de las mujeres, de poder eh, salir a la luz, <ríe> y después, eh, nada, en la construcción del, de, del mural tiene que ver un poco con esta marea que sigue creciendo y se sigue desarrollando, y va generando nuevas... Y, mejores ideas para seguir creciendo, y bueno, nada, no sé. Y un poco es construcción colectiva, vienen las personas, incluso no es que solamente las alfareres podemos participar, todos los la que están acá, la la acá pueden venir a participar, a que parte de este mural también lo haga cada uno, Hoy no trajimos arcilla porque normalmente a la gente que está le hacemos hacer algunas cosas para Tengo llevarlas parado. y que después funcionen en el próximo mural donde vamos a estar trabajando. Igual lo que sí trajeron es algún souvenir para que puedan comprar y llevarse algún recuerdito de Les Alfareres, no? Eso trajimos porque nosotros nos sostenemos un poco con eso que vendemos, con eso volvemos a comprar materiales y nos autosustentamos. ¿Cómo se ven en el juego de mito y realidad? Después la vamos a hacer jugar. ¿Cómo se ven con la DC? ¿Bien? No, nos vemos bien, pero también vamos a pedirle a otras compañeras que y vengan tanda, acá a poner venga. la voz. porque nosotros nosotros no queremos ser la voz de todos, somos la voz de todos, pero queremos que todas pongan su voz. Me encanta, bueno, ya van ya llamándolas a jugar, les agradezco mucho, Meli, Valen, mica, muchas gracias por pasar por esta mesa, y siguen acá, obviamente no se van a ningún lado, porque la radio abierta sigue, la jornada sigue, un ratito más, aún queda mucho más para contarles, para mostrarles, acérquense, vengan a 117 y 40 al Centro Cultural de Daniel Omar Favero.